Buceando en archivos, sumérgete en las historias detrás de los documentos de los archivos estatales. En la sección Una historia imaginada vamos a enseñaros los fondos que custodia el Archivo Histórico de la Nobleza. Como sabéis, este archivo es uno de los archivos históricos estatales del Ministerio de Cultura. Tiene su sede en Toledo y está dedicado a recuperar, custodiar y difundir los Archivos de la Nobleza Española. En estos podcasts os acercamos a documentos oficiales y personales, públicos y secretos, trascendentes y cotidianos, recordados y olvidados, mirándolos con otros ojos, tratando de imaginar cómo pudo haber sido. Tomando como punto de partida las fuentes, el documento en sí, compañeras y compañeros del archivo crean relatos cortos en los que se recrean las circunstancias en las que fue escrito o recibido el documento, la causa que lo originó o las consecuencias que tuvo. Hablamos de ficción en clave de humor, drama o misterio, pero siempre acompañada de comentarios de aspectos históricos realizados por profesionales. Conócenos, bucea en archivos estatales, conoce tu patrimonio documental.